Hola a todos, somos Berry Team de León y queremos presentarnos nuestra aplicación Hack for Alzheimer, que consiste en un sistema domótico el cual ayuda a las necesidades que pueda tener una persona con Alzheimer que vive sola o acompañada. El sistema consta principalmente de tres partes: una de mmm, memoria, otra de integración en la salud y otra de domótica. La parte de domótica principalmente se compone de una Arduino y una Raspberry Pi, lo cual eh, cuenta actualmente con dos sensores, uno para la humedad y otro para los gases. Con esto se puede llevar un control de las necesidades que esté teniendo el enfermo, o sea, el paciente de Alzheimer, para que no tenga ningún accidente en casa. Por otra parte, este es un prototipo, por el momento, eh, en un final quedaría de esa manera, integrado todo en unas cajas con, hechas con impresoras 3D de muy bajo coste. Una de las características principales de su funcionamiento es la detección de gases y humos, y vamos a demostrarlo. Como podemos ver, cuando se aplica gas, salta una alarma en la pantalla. Esto mismo, además, manda un correo electrónico a algún familiar que se haya configurado previamente, como podemos ver aquí. Además, existe otra característica muy importante, que son los juegos de memoria. Aquí podremos ver uno de los que están implementados. Si hacemos clic aquí, vemos una matriz, la cual el paciente va a tener que seleccionar la fecha de hoy, eligiendo entre el número, eh, mes y año. Por ejemplo, la respuesta correcta sería 27 de febrero de 2016. O Saldría un mensaje de enhorabuena y volveríamos a ver la pantalla principal. Y por último, la tercera parte consiste en educación para la salud, el cual va a proporcionarnos una ventana de algún navegador con vídeos aleatorios sobre cómo tratar el Alzheimer, sobre cosas que deben hacer los enfermos, sobre cosas que no deben hacer, sobre tareas que posiblemente ya no sepan hacer exactamente igual que antes, etc. Por todos estos motivos confiamos en que apuesten por nuestro proyecto, ya que por el módico precio de 100 euros se puede integrar un sistema como este en cualquier domicilio de una persona que lo necesite.